Me parece que hasta acá llegamos porque el camino está muy jodido para seguir. Ya le exigimos un montón a Leica y creo que ni la fuerza va a estar de nuestro lado. Eh, nada, una locura el camino. Bienvenidos todos a un nuevo episodio de Chile yo soy Sofía, el es Nico, por allá abajo está Rufina y hoy, después de un fin de semana extremadamente largo, vamos a ir a un lugar que nos recomendaron un montón y que nos hace mucha, pero mucha ilusión ir a verlo, ya queremos llegar al lugar. Parece otro planeta, así que si están preparados para un viaje intraplanetario, vamos. dirigiendo se encuentra dentro de una propiedad privada, así que nada, estamos yendo para allá. Recién dejamos eh, lo que quedaba de asfalto y nos metimos en el Ripio Pur. Estamos seguros de dos cosas. Ruido de aventura. La primera es que vamos a tardar un poquito en llegar y la segunda es que cuando terminemos todo esto vamos a tener que limpiar a Leica porque probablemente se llene de tierra. O Leica es 4x4 o hace parkour? Un poco de lado me parece Allá viene Nico fue a preguntar a ver qué onda, si se podía pasar, si estaba todo bien. Tengo un miedo de que le digan que no podemos pasar después de todo el ripio que hicimos, gente. Un miedo. Miren cómo camina ahí. Si pretende que metamos la camioneta por ahí, está loco. ¿Ustedes qué opinan? ¿Son como Nico o son como yo? Déjenlo en los comentarios. En el video de la semana pasada que fuimos a la Piedra de Hasburgo, va a quedar por acá, también en Bariloche, hicimos un camino que también fue bastante jodido de ripio toda su vida. Pero este camino, gente, como que todavía estamos bajando eh, los desniveles de, de tensidad que manejamos Porque fue muy jodido el camino, muy jodido Acabamos de hacer las averiguaciones pertinentes Aparentemente podemos cruzar el puente sin problema Sí Reconozco que me dio un poquito de cagazo. Yo te filmé recién mientras caminabas por ahí y diciendo que estabas loco Si pensabas que íbamos a meter la comunidad por ahí pero bueno. Lo puedo filmar del otro lado, si ¿sí crees. La gente quiere ver eso.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 a visitar hoy, que es un lugar llamado La Huitrera. Más allá de lo que teníamos pensado a modo de contenido todo eso de verdad nos hacía mucha ilusión venir acá porque bueno nos recomendaron unos amigos que son de acá y todo lo que hay atrás de esta formación es increíble y de verdad nos hacía muchísima ilusión ir ahí y bueno nos encontramos con que no podemos ir porque queda no sé un kilómetro hasta donde está la estancia y de verdad está muy mal el camino, tenemos que regresar todavía no queremos que sea de noche sí hay como varios factores que, que hacen que no sea posible hacer esta caminata es un garrón, realmente es un garrón, hicimos como casi 25 kilómetros hasta acá un ripio Una 4x4 para hacerlo nos quedamos con la vista desde acá abajo que es muy linda nos quedamos con las fotos que vimos en internet que son muy lindas y con un poquito de ganas pero seguridad siempre antes que todo ¿no? y esto también es parte de viajar la realidad es que cuando vinimos para acá buscamos el recorrido buscamos en muchas páginas web cómo estaba el estado de la ruta y todo eso, decía que estaba mal pero, pero no, no tan mal tanto. gente creo que la tomas que hicimos no le hacen justicia a lo feo que estaba, vinimos todos tensos y cada vez faltaba un kilómetro más, un kilómetro más, un kilómetro más y así nos llegamos más y cada vez nuestra ilusión de visitar este lugar se venía más abajo. Así que nada gente, desafortunadamente el día de hoy el atractivo que teníamos con, con toda la ilusión y ganas de visitar, no se va a poder hacer, lo estamos viendo desde acá, realmente es muy zarpado, es muy zarpado y nos vamos a volver porque no tiene mucho sentido volver de, de tarde noche o cayendo el atardecer con esta ruta porque hay huellones, pozones, bueno un montón de ozones feos que ponen en peligro la amada Leica y a estos viajeros así que... Eso ha sido todo por hoy. Creo que el video de hoy merece un título exagerado porque, de verdad, lo que vivimos el día de hoy fue. Un montón. Un montón, gente. Es la primera vez que nos pasa de hacer tantos kilómetros en tan malas condiciones, con tanta ilusión de conocer un lugar y al final y al cabo no poder llegar hasta el lugar. Eh, nada, es muy triste. Y eso ha sido todo por hoy. Lamentamos que el video no haya llegado hasta donde teníamos la intención de que llegue. Pero bueno, eso ha sido todo por hoy. No olviden suscribirse, activar la campanita, comentar, compartir, dar me gusta, contarnos sus experiencias, si vinieron para este lado si les pasó algo similar en algún lugar, eh, que de verdad eh, nos hace bien también leer esas cosas que no somos los únicos <risa> que les pasan estas desgracias. Así que nada, vayan a seguirnos en redes sociales que ahí somos súper, súper activos. Estamos metiéndole video todos los miércoles y domingos que se sumen a esta aventura que recién arranca. Ahora sí, nos vamos y les dejamos de fondo ahora la toma y lo que estamos viendo de la Witterera. Nos vemos.